Hola, soy Carlota de Anyad, y ayer me pasó una cosa tremendamente curiosa por Linkedin. Como sabréis, a estas alturas yo soy una persona muy curiosa. Entonces estaba en mi sofá viendo tranquilamente Linkedin. ¿Por qué? Porque me tengo que mantener al día de las tendencias del sector. ¿Cómo si no sería capaz de hacer brutal likes cada semana? ¡Imposible! Bueno, al grano. Estaba yo viendo Linkedin y no sabéis lo que me volvió a aparecer. Sí, sí. Otra publicación quejándose por el cambio de logo de Correos. Y dije, esto no puede ser, tengo que hablar de este tema. Entonces, ¿qué hice? Informarme. Busqué por Google y también busqué por YouTube. ¿Y qué me encontré? Un vídeo de la youtuber Ted, que es especialista en diseño, comentando esto mismo, el tema de Correos. De aquí extraje unas ideas que son clave para entender cómo ha funcionado todo el sistema. En primer lugar, Correos tenía un problema muy gordo de raíz. Y es que su modelo de negocio se percibía como obsoleto. ¿Por qué? Porque nadie manda cartas. A día de hoy se envían paquetes, mensajería instantánea y correos no es la primera empresa que te viene a la cabeza. Entonces, ¿qué necesitaban? Un cambio. Y eso hicieron. Actualizaron todos sus procesos, todos sus procedimientos, innovaron muchísimo. Pero la gente no percibía este cambio. Entonces, ¿cómo lo podían acompañar? Pues ahí está el kit de la cuestión, con un cambio de imagen corporativa. Y de ahí, el nuevo logo. ¿Cómo se ha desarrollado todo esto? Pues cambios desde el logo en todo el merchandising, en los sobres, en las furgonetas, en las oficinas, en la página web, en las aplicaciones. Que por cierto, vi en el vídeo de Ter que tienen más de seis aplicaciones móviles. Esto es una locura. Entonces todos estos cambios necesitan de un presupuesto bastante gordo. Y aquí viene la polémica. 250.000 euros por quitar 6 puntos. A 50.000 euros el punto. Bueno, no he hecho los cálculos, ¿eh? No he hecho los cálculos. No os asustéis, hacéis la división y no da el número. Pero sí, el caso es ese. Hubo muchísima polémica porque se había invertido un bastón. Pero claro, al final es todos los cambios que requiere una nueva imagen corporativa. Redefinir un concepto que va desde los materiales hasta que todos tus trabajadores estén al tanto de este cambio y de por qué este cambio. Así que ya sabéis, antes de criticar tenemos que tener una visión global de todo el proceso y sobre todo de lo que implica. Bueno, y vamos al grano. 250.000 euros no es el presupuesto que gastaron, es el presupuesto tope que ellos iban a invertir como máximo. Al final fueron 139.000 euros, pero ya os digo que todo eso implica todos los cambios que han realizado. Y al final, yo creo que no les ha salido tan mal la jugada, porque estamos hablando de ellos, ¿no? Ahora todas las personas que veáis este vídeo sabéis que correos se está redefiniendo. Ahora es nuevo, es actualizado y se está adaptando a las necesidades del mercado. Así que igual no es tan malo que hablen de ti, ya sea bien o mal. Y nos vamos al segundo cambio de logo que a mí me ha impactado muchísimo. Y es el de Volkswagen. ¿Sí? ¿El coche alemán? ¿Os suena, no? Perfecto. No sé si también tenéis en mente algo que pasó hace un par de años o tres, si no me equivoco. Una crisis, la crisis más brutal de la historia de Volkswagen. Este cambio de logo es muy simple e indica el comienzo de una nueva era. ¿Por qué? Porque como en todas las crisis viene un momento de ruido, polémica. Entonces, ¿qué hacen las marcas? A nivel corporativo, Volkswagen se cayó. Ya no hizo más publicidad ni más anuncios, o por lo menos no tan agresivos como antes. Sí que puede ser que anunciaran sus coches, porque ahí la publicidad es bestial, pero no a nivel corporativo, ¿vale? Insisto, eso hubo silencio. Y a partir de ahí han aprovechado este silencio para redefinir su imagen y comenzar una nueva era. Lo cual está muy bien, pero me lleva a la siguiente pregunta. ¿Siempre se redefine un concepto o una imagen de marca cuando hay una crisis? No siempre, también hay empresas que cuando quieren dar a conocer algo brutal que han hecho una nueva innovación, un nuevo producto o simplemente quieren cambiar, quieren actualizarse, también modifican su concepto, su imagen, su logo, su marca, su todo, ¿vale? No siempre va eh, ligado un cambio de logo con un problema, una crisis o cualquier otro asunto que tengamos que afrontar como empresa. Un buen ejemplo, Nodrizatec, meteos en su web, os va a gustar. Y ya por último, lo prometido es deuda, acabo dando tres tips que son los que yo he extraído de toda esta información que he ido mirando. El primero de ellos es que cuando cambies tu logo tienes que darle una comunicación muy eficaz que empieza por tus empleados, porque al final son los embajadores de tu marca y tienes que cuidarlos bien. Tienes que asegurarte de que sepan los cambios, la razón que hay detrás de esos cambios para que ellos puedan propagar esa información de manera correcta. El segundo tip es... de tu compañía. Todo tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que la imagen sea homogénea. No puede ser que en la web tengas el nuevo logotipo, pero por ejemplo en las comunicaciones que haces a tus partners esté el antiguo. Eso no puede ser. Y tres, dale una buena difusión para que todo el mundo esté al tanto. De nada vale hacer cosas si el resto del mundo no se entera. Y con esto termino el vídeo de hoy. Por favor, diseñadores, especialistas en diseño, comentad, decidnos qué os parece. ¿Qué habríais mejorado? ¿Os parece demasiado presupuesto? ¿Demasiado poco? Comentadnos todo lo que se os ocurra. Poned un comentario y listo. ¡Os esperamos!